Tengo tantas ganas de mirarte que no sé por dónde empezar, si por tu boca o por tu piel. Quiero que me prestes tus manos, tal vez por dos minutos, o quizá hasta el amanecer. Todo depende de cuánto te hayan cultivado o qué tanto te hayan destrozado el corazón. Si te trataron como flor, y te admiraron como lucero o dejaron que te ahogaras en un silencio. Todo depende de cuánto amor estés dispuesto a aceptar, dos o tres besos o hasta mil caricias, sean mías o de cualquiera, pero que permitas enamorarte. Todo depende de si el sol se esconde y entre las estrellas lea tu nombre. Si te vuelves mi guía o me dejes perdido en esta noche fría. Todo depende de si quieres un beso de mi boca o firmamos un acuerdo y nos ponemos a volar. Sin hora de aterrizaje. Sin otro vuelo que tomar. Todo depende de si me entregas el alma perdida o que sea tan atractiva para no encontrarle algún final y que empiece con frases de poeta para darle esta maleta. Y que me lleve a otro lugar. Al final. Todo depende de si quieres estar conmigo. O solo me quieres ver llorar.